Bueno, las sociedades BIC somos empresas que voluntariamente hemos decidido aprovechar nuestras ventajas comerciales, eh, orientando acciones que busquen el beneficio de nuestros colaboradores, que apunten al valor económico, a la equidad social, al valor social y a la protección del medio ambiente. Con esto, pues ya el beneficio económico no es el fin, sino el medio para alcanzar estos propósitos. Muchas ventajas, pero las que principalmente nos han motivado a nosotros son las siguientes. La primera es el incrementar el valor reputacional en el mercado, o sea, hay una tendencia a nivel mundial donde muchas personas prefieren comprar en empresas que de triple impacto como, como las empresas BIC. Segundo, eh, creamos fi y fidelizamos, eh, eh, con, tanto con clientes como proveedores, eh, creamos una fidelización. Tercero, eh, hay, la fuerza laboral siempre quiere trabajar en empresas de triple impacto. ¿ya? Entonces, en, en este sentido, atraemos y retenemos eh, a la fuerza laboral. Eh, cuarto, eh, establecemos acciones que apuntan a favorecer sobre todo la parte de las comunidades, al entorno social, eh, hacer alianzas con fundaciones. bueno Todo este tipo de cosas nos motivan muchísimo. Y quinto, eh, pues hacemos parte de una comunidad a nivel mundial, que persiguen los mismos propósitos de triple impacto. No solamente el beneficio económico, sino también la parte ambiental y la parte social, pues que realmente es lo que nos ocupa y nos debe ocupar a muchas empresas en este momento. Sí, Carol o cualquier empresa, eh, BIC, puede perder su condición si presenta eh, falsedad en los reportes anuales. Si no cumplimos con alguno de los objetivos que hemos establecido en las cinco dimensiones eh, y si nosotros eh, no presentamos el reporte anual ante la Superintendencia de Industria y Comercio o una persona se queja diciendo que nosotros no estamos cumpliendo con esos cinco objetivos. Por alguna de estas razones, la condición BIC se puede perder Como empresa Vic, nuestra principal motivación es contribuir con el objetivo número 5 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU. ¿ya? Y este objetivo es el empoderamiento de la mujer o la igualdad de género. O sea, eso es como el, nuestro, nuestro faro, nuestro foco. ¿ya? Hacia ya queremos todas las acciones a nivel social que apuntan hacia el empoderamiento de la mujer. Segundo, en prácticas laborales, o sea, nosotros queremos... A nivel de prácticas laborales, capacitar a nuestros empleados, darles las herramientas para que dentro de Carol ellos se formen ¿ya? y salgan como mejores eh, empleados o salgan a emprender al mundo laboral. Nos vemos como una academia, básicamente. Eh, prácticas a nivel ambiental. Ya, eh, lo que te comenté anteriormente con respecto a, a campañas que vayan y apunten a, a, a, la, a crear conciencia a nivel del de manejo de desperdicio, básicamente porque nosotros no producimos, sino que nosotros comercializamos y en este proceso pues, se generan algunos residuos y queremos que la gente aprenda a tratar esos, esos residuos de la forma correcta. Y a nivel de gobierno corporativo, pues, a nivel de nuestra compañía como tal, pues, es comunicar de la forma correcta pues, lo que nosotros eh, queremos y apuntamos como Sociedad Vic.